¿Qué onda gamers? Hoy en un nuevo video y hoy vamos a jugar Cophead Ok, voy a crear la cuenta, voy a hacer Cophead Nos vamos a acercar la historia, ok Pero si quieren leerlo le voy a dejar Voy a estar voy a dar tiempo de espera, así que, en lo que carga. Ok. Lo pueden poner pausa el video para poder leerlo bien. Espero que todos ya se saben la historia, así que... Ok, ya llegué. voy a dar eso para que no me deshidrate. controles, este ah pero hay una manera así que voy por ella vamos por a darle ok ya llegué es pues, agachar se toca aceptar gas fuego a para no moverme. ¿Dale? Oh. Voy a, pasar. a ver... Uy, salió un... A A ver... A ver... moments later. A para que que tengo que hacerle el carry es un B, un B, un B, un B y listo ahí vamos ok ya sería todo, ahora me puedo salir de la casa Ok, ya salí de la casa. Una vez puse por aquí. Voy a hablar con el señor manzana, voy a Ok, voy a ver qué se encuentro. No sé qué comprarme. Ok, Timers. Este es el momento en el que ustedes deciden qué quisiera que me comprara. Por el momento no me voy a comprar nada. Y si hago un otro video de esto, depende de lo que ustedes elijan, es lo que me voy a comprar. Va a el Chaser, que es otro tipo de disparo. Que me dé otro corazón, pero va a hacer que mi fuerza se debilite. El Sprite, que es otro tipo de ataque. Este la bomba de humo y esto así que yo me salgo voy a recolectar más monedas para